Puede, ¿Puede entrar mi esposo con, conmigo a lo de las huellas y después de lo de las huellas cuánto se tarda para la entrevista? Ok, eso quiere decir que est estás haciendo un proceso al ajuste de estatus y, sí. y ok. Entonces, uh, sí, él puede ir contigo a la cita de las huellas. Um, Depende a donde vayas, muchos lugares no dejan entrar, ya cuando vayas a la sala, pues de, de, de hacerte las huellas y tus fotos, um, pero sí te puedo acompañar. Sí, te no, puede no, esperar ahí la, en la problema. sala, o sea, sin mm. ningún problema. Y después de las huellas, pues tu entrevista depende del, del USCIS depende. y Así de es. las citas y carga de trabajo que tengan esa, justo esa oficina del USCIS, Así eso es. sí ya depende de ellos.